me estoy mojando aquí abajo la cola con esta agua. Sí, ya se me mojó. Ah, Nano, no, la neta, felicidad. ¿Qué tal mi a un nuevo video. El día de hoy, Mario, pues eso parece una lanza, pero es una lanza, es para. Fíjate otra cosa. que yo lo primero que vi fue que parecía. Fue ¿Una como cucharota? Una cuchara enorme. <ríe> para comer, güey. No, Mario, el día de hoy venimos a pescar justamente a la lagartera. Sí, exacto, pero venimos con el gran crack, nano. Exacto. Nomás no más que dice, dice que ahora. Sí, vamos a pescar, que nos promete que porque estamos en sus tierras sí. salvadoreñas. Aunque la verdad, Mario, yo no le creo tanto, porque allá en Puerto Vallarta, pura paja. en México, pura paja, no Vaya, pescó pero ni lo, lo que dije allá en Puerto Vallarta, se lo digo aquí en El Salvador ahora. A ver. En Puerto Vallarta, México, yo estaba en tierras mexicanas. Desconocidas. Aguas mexicanas. Claro. Ahora ustedes están en tierras salvadoreñas y están en aguas salvadoreña aquí yo manejo todo y aquí sí vamos a agarrar pescado vamos a ver si, ah, vamos a ver si es al cierto. final del video se van a dar cuenta ah, hablar claro. si es cierto. que eres experto y que estás en tus tierras vamos a ver eh, si no pescas nada pues vas a quedar como Como chambroso mentiroso Vaya. Vaya, ya les digo algo hey. mi objetivo es que por lo menos tenemos que agarrar 10 pescados 10 ajá 10 pescados mínimo mínimo 10 pescados y si, si pescamos mal, más ya, ya eres experto ya soy ya, ya, ya experto ya, más que hay que explicarle aquí a los suscriptores en cómo vamos a pescar si sí, con tarraya con trasmayo o con, con, con pescar, cuerdas, o con ah, cuerda con, a con yo de ahora pesca. Los ustedes a pescar con trasmayo como se pesca tradicionalmente en el salvador en el salvador el bar, aquí también este que está aquí es un trasmayito a ver fíjate yo no sinceramente yo yo desconozco qué es el trasmayo no sé el trasmayo es este ve. es un lazo que va anclado con una Lleva plomo, que lleva plomo, una plomada okay. y este que está aquí es la, la okay. eh, ¿cómo? La red, es como Mírala, una red. ¿no? A, mí okay, se, entonces... a mí se me hace que sabe más juelito que tú. Sí, ¿Sí? me lo creo que cuelito. No, no, sí. Ya más o menos entendí. Sí, pero esto lo que hace es de que esto se tira. Y la plomada lleva abajo y todo el pescado que va cruzando queda allí Ah, ok, entonces como es Se como deja una como red una de, de pescado a lo largo, pero a lo largo, o sea, muy grande. No, o está sea, oh. chido y ahí ¿Ella? puedes ahí puedes estar nomás esperando ¿Line? a que caiga no uno o dos una, o tres. Está haciendo así. Ajá. Le ves la boya le das así. Ahí está. el pescado. Ah, ah, ok Y Nano, te tengo una pregunta ¿Cómo en cuánto se revisa? A ver si ya hay pescados ¿Cuánto tiempo? Solo se pone y, y, y solo se pone en lo que se pone Ya viene a revisar y ya se encuentra uno Ah Pero ah, también wow. hay que explicarles Que ocupa meterse a lo que es la lagartera o, o el río No, no, no, desde pero, el cayuco, desde las Pero, la lancha. Ajá, por eso, ocupamos una, una lanchita lancha. Y pues y ahí, está, ahí está La y famosísima ¿Esa, esa cómo es tuya, No. Esa que está aquí Vamos en... a verla de cerca, Vamos, ver, este, Vamos este, de cerca aquí. Sí a ver, agua, agua, agua Vaya, miren, esta que está aquí es nada más y nada menos que mi princesa Esta, ah. que está aquí. esta es mi princesa, es mi amor, es mi traicionera No, mi traicionera No, ¿Traicionera? ¿Traicionera? no, no mi traicionera. Pobrecita, pobrecita, no digas no. así Pero esta es mi todo, pues Prácticamente esta es como mi segundo amor Hasta en los videos lo he dicho yo ¿Hace cuánto la compraste, Paul? Esta tiene alrededor de unos 5 años ¿5 ah. años? ¿Qué historia sí. tiene detrás? ¿Cómo la conseguiste? Y esta esa la compré a los inicios del canal del Salvador 4K. Eh, gracias a Dios me, me, me, me fue muy bien. Entonces yo antes me dedicaba a andar pescando, sí, a andar claro, haciendo todo esto. Claro. Te llama mucho la atención. Sí, me encanta pescar. Entonces yo dije, bueno, es el momento que tengo las posibilidades de hacerme mis cosas. Claro. Me compré mi lancha. Fíjate, lo que estaba mirando que es pura madera, ¿ah? ¿eh? Sí, pura no, madera. No trae nada de fibra ni nada de eso, ¿ah? ¿eh? Nada, nada. Pero lástima de que vení para acá. A ver, voy, voy, Ahorita voy. Ahorita que como ya está muy viejita, mira. Voy, voy, eh. Ya tengo toda rota aquí por... Ay, por... se mueve bien feo. ¿Ven? Ah, bueno. Fíjate, Nano, estas lanchitas... ¡Ey, no, no, no, vais no vayas a tumbar, güey! Este, este güey, te va a hundir. Esta, este, este, este, güey. No tengas miedo, Mario, ¿qué pasó? Que la mueve tanto, Te debes de güey? subir, Mario. No, Nano, te quería hacer una pregunta. ¿Cuánto anda aproximadamente una lanchita de estas? Como 350 dólares. Sí, ah, wow, sí, pues sí es algo Pero considerado. 350 dólares sí es algo caro. Para nosotros que somos mexicanos, es caro. Vale. Parte, aparte, el, el volado para pescar... El trasmayo. Ah, ok. Entonces ese es el remo que usan. Es un remo. Wow. Yo pensé te... que era una cucharota con un agujero. También la carnada ya está. Oh, lo que te dijo carnada. Te va a aventar a los. Ah, te va a aventar a los lagarto? Por eso me estaba engordando, mira, me zarAS, por eso la estás engordando. ¿Qué vas a hacer al respecto ahí? Tienes que. ¿Mandarle a pegar otro pedazo de madera? o No, el problema es de que yo ahorita he perdido el control de esta lanchita. Ajá. Porque no la uso yo, sino que la presto allá a a, a heridas, amigos. Ajá. Entonces lo que voy a hacer es dejársela a ellos, que se la acaben, porque ya está casi terminada. Sí, ¿eh? Y voy a ver si compro una nueva ah. ¿Qué vamos Entonces Mario, sí, Yo vamos pienso a que vamos a mandar a Juelito y a Nano ¿Qué no, <risa> quieres? Puede, eh, puede ir dos y uno Un Ajá. chin champú mejor no, fuera de cámara, no, fuera de cámara. <risa> <risa> okay. Oye, ahorita prácticamente vamos a ir a tirar tras mayo Así que espérense más adelantito Que te va a poner muy interesante oye, oye, oye Nano, lo que sí que hay mucho Aquí sí hay lagarto, realmente, ¿no? La neta, sí, ¿sí, ¿sí o, no? o él, sí. No, no? No le digas nada No le digas que no va a querer ir <risa> Si sí, sí. no, hay lagartos, pero de día que, no se ven, babo. De día no hay, pero donde sí hay lagartos es hasta allá adentro. No, yo de que Entonces, te... miren, uh -huh. si ustedes vienen aquí, ustedes creen que yo voy a ser bruto. De irlo a meter a un lugar donde a ustedes les puede pasar algo. Sí, sí creemos. Sí creemos, nada, ¿no? No, no te creas, pero lo que tengo pendiente es que se vaya a hundir esta, esta No, tu se princesa. pues nada, nada. Ah, no, no, sé nadar, nadar, nada. Wey, no, no se, se nadar, güey. No se nada No más flotar. Entonces, ahorita vamos a elegir a ver quién se sube a la lancha y pues. No, ya no me subo a la lancha. ¿A cuál te subes? Al, al barco. ¿Al barco? ¿Te parece si les mostramos cómo, cómo es esta. cómo se puede llamar? ¿Cómo se llama aquí? El saite. Pero qué es, co es? viene siendo este una no. laguna, no, este un estero. Es estero. Ah, sí, hay okay. que mostrar. Entonces, Les mostramos el estero desde los aires. Vámonos. ¡Ah! ¡Ay, tengo miedo. <risa> <risa> ¿Qué pasó? Fíjate, nano, esto, oh, caí, esto no se hunde o sí se hunde. Ay, sí se hunde, más que el lagarto. No. ¿Se hunde, Juelito, sí o no? Sí, se hunde. Ya, ya me estoy mojando aquí abajo la cola con esta agua. Sí, ya se me mojó. Me subo en la tabla, esa? ¿Me subo en la tabla? ¡Ay, güey! ¡Adiós, Paul! Si ¿sí me come un lagarto, ahí le dices a mi papá y mamá que me comió un lagartillo. Miren. Aquí Juelito va con, con la, se va jalando con las plantitas para poder llegar allá a media. Oye, nano aquí muy seguido vienen a pescar muchas personas por lo regular, ¿verdad? Mirado, es que esta es, la, esta es como la base de donde viene mucha gente a pescar. Sí, porque mira, yo ya, ya mira un señor que ya está pescando de aquel lado. Ah, ah qué chido. Ya ¿Tú lo hiciste, Juanito. Sí. sí, sí. Ah, miren, allá está un niño y un señor pescando. Allá al fondo. Ajá. Y la neta, fíjense, aquí es de equilibrio ya, no, no, como este que es experto, ya. Ya, estaba hasta parado, mira. Yo sí, yo soy experto, ando en la lancha. ¿sí? <risa> sí, sí, sí, difícil. No son... Explícame cómo se pone un trasmayo, porque sinceramente, no sé. Te voy a enseñar cómo se, se pone un trasmayo, Mario. esto, ¿Este palo es una guía o no? No, este palo es para amarrar el trasmayo. ¿Pero ese quién lo puso? ¿Ustedes? Eh, ¿O no, ya está? no, yo, sino que cualquier pescador que viene. Ah, ok, pero si sí lo ponen para, exactamente, para nomás para agarrar los trasmayos. Sí. Okay. Es que es algo, algo normal, vaya, como ahorita, mira. Uh -huh. Este que está aquí, mira, uh -huh. es la plomada. Y este que está aquí es eh, como el, el algodón para que flote. Ah, okay, ok, ok. Aquí tiramos la plomada ahí en el, en el agua. Vengo yo, y, y lo que flota, lo amarro. Órale, oh, ok, ok, ok. Aquí vamos a hacer un amarre. Ahí, ahí realmente es donde se sostiene el trasmayo. Exacto. ¿De qué lado debe de, Me supongo que debe de haber otro palo del otro lado, ¿no? Ajá, el otro lado donde Ajá. amarra. Sí, es como una portería, o como una red. Fíjate, tengo que aprender cosas nuevas, y, y igual aquí voy a aprender a hacer esto. Ya, no, a comenzar. Ah, ya estás estirándolo, guau. Wow. Aquí comienza, mire. Fíjate, Nano, me sorprende cómo no se les enreda el trasmayo ahí adentro. ¿Cómo, oh, ¿Tiene una táctica para poderlo meter ahí al costado o no? No, mira. Uy, uh, sí, sí estoy mirando cómo va, vas armando. No, fuera yo, ya había enredado todo el trasmayo. <risa> Pare, pareciera telaraña, la neta. Acá, Jolito, es el viendo lo que es la, la lancha o la panga. El, el, el ajá, él va guiando y Nano va estirando el trasmayo y pues es un trabajo en equipo realmente. De ahí, del trasmayo supongo que debes esperar un tiempo para que se se vaya se A los 10 minutos. 10 minutos. 10 y, minutos. Ca y cada 10 minutos tienes que estarlo checando. Es que el problema es que lo dejo más, el pescado se, se, se muere ajá. y vienen las jaivas y se lo comen Ah, ok, te lo ganan. Ahí va a ver que vamos a agarrar un par de jaivas también que están comiendo los pescados. Ah. Ahí está un gancho de qué lado. y donde va enganchado. Y ya, esperar unos 10 minutitos a que, a que se arrime un pescadito ahí y se, se sostenga. Yo pienso que voy grabando por pedacitos. ¿Qué te parece, nano? Sí, está bueno. ¿Está bueno? Sí, fíjate, al menos ese ya me lo puedo decir sí, ya, porque ya no lo podemos comer entre todos de pedacito, pero si sí se va a poder comer ese juelito sí. en pedacito en pedacito. Vaya. Ya va uno, ya va uno. Ah, yo le había dicho que dos, ay, caray, ahí va el segundo. <risa> acá está el segundo, nano. acá está el segundo. Ah, wow. No, pues ya, ya con, con eso dos me conformo, la neta, Nano porque yo sinceramente no le tenía nada de fe a Nano. Y pues ya me lo está demostrando que, que sí tiene razón con lo de que él conoce más sus tierras que las, de, que, las de, que las de allá de México. Es que ya estaba pescando en tierras desconocidas. Ajá, pero te voy a decir algo, sinceramente yo siento que es más complicado pescar con, con una cuerda o con un este... Pues como estábamos pescando allá realmente sí es más difícil que, que esto. Esto es un poco más de trabajo porque te tienes que meter en bote, tienes que jalar el trasmayo... Pero vale la pena, la neta, sí, sí, sí, es como por recompensa. Y te... Ah, nano, la neta, felicidades. Ese nos va a tocar de pedacito, pero pero allá atrás hay otro, ya son dos. Igual nos lo podemos repartir ahí. Mite, mi. Ah, oh, oh, sí, son cuatro, nano. No, ya salió para el caldo, la neta, ¿eh? Ya, ahora sí te creo. Don Héctor me dijo, me tienes que traer pescado. ¿Otro pescado le vamos a llevar? Don Héctor le dije yo, ahorita vamos para mi tierra. Fíjate, mi agua. aquí van, aquí van. Están chiquitillos, pero la gente saben ah, buenos no, fritos. Ah, Saben buenos frititos, saben ¿Sabe muy ricos. Mira, wow. <risa> nano. Te vas a meter al agua, quiero ver eso. Pero, ¿no, no, ¿no te man. come el lagarto? No. No, manches. Es no. más no, fácil que yo me lo coma él. <risa> Sí, yo más fácil. A ver, quiero ver ese clavado. Con cuidado, hijo. ¡Ay! Te va a comer un cocodrilo, güey. Es, que, es que no hay, aquí no hay uh -huh. nada. En cocodrilo, el lagarto, no hay nada. Todo esto que hemos agarrado aquí, uh -huh. todos esto nosotros sabemos. Porque allá hay una, una gran rama. Ok. Uh -huh. Ahorita lo que pasó que se, se atoró el trasmayo ahí abajo. juelito está tratando de sacarlo. De destrabarlo. De destrabarlo. Detrás, ¿Pero con qué estaba agarrado? Con, es un tronco Oye Jolito, ¿y ahí está donde estás? ¿Estás parado o está, está profundo? Estoy parado Ah, en tronco, entonces no está hondo A ver, ahí solo tirarlo a un lado sí. Solo para que cuando lo revisemos Entonces, neta, fíjate Nano Ahora sí ya estoy, yo siento que sí alcanza para un caldo <risa> O frito. <risa> para frito Para frito, para un caldo, no Pero mira, agarramos 2, 4, 6, 8 Y todavía falta que vuelvas a revisarlo Y, y no fue nada. Y apenas sí. llevamos, ¿cuánto? 3 minutos, ¿ah? ¿eh? Rápido ¿no? Es que esto no es nada, Mario. Sí. Ustedes están en mis aguas y en mis aguas vamos a replicar okay. Si sí, aquel día que fuimos allá a Puerto Vallarta, uh -huh. si sí, una vez que ni que sea un pecadito. de no, ni, ni así ni para ni para la botana. Ni los chiquitines. Uh -huh. mira. Entonces ahorita vamos a revisar y a ver qué más. Y pues bueno, ya aquí ya estamos regresando. Vamos ahorita, vamos aquí a, la, a, la, a lo que es la orilla de, del estero. Que te quiere decir que esta que está aquí es una tarraga ¿eh? Ah, sí. Es como, te de, como la que yo te decía. ¿eh? Ajá. Pero lo que te quiero decir es de que aquí nosotros no la, no la vamos a tirar porque es No, mucho no, no ya con eso. Sinceramente, con esa que pusiste, el... con eso tiene. Abuelito es un buen capitán, ¿eh? Te lo recomiendo. Ah, nomás de no? aquí está la Ramona. La Ramona. <risa> <risa> <risa> sí, poquito de <risa> la, sí, la Ramona. Mira, Paul. Para creerle, ahora sí, a Nano, ve, ¿eh? al ¡Calme! Alta. Pero no, no van a ir eh, si, con las manos sin nada. Mira las manos vacías. Bueno, si ¿Sí se pueden No, y todavía no finaliza, ahorita, sí. ahorita va, va. igual si quieres ir con él, lo acompaña. Si, sí, vamos ahorita. que, que la primera miedo, la agua. No, no, no pasa nada. Ya está Miren, la no pasa nada. nada ¿eh? Yo sinceramente lo que quiero es que ustedes tengan la mejor experiencia. Entonces, la que fuiste a tomar ahorita. sí la otra sí está chido. Ya finalizamos de pescar, Ve. Fíjate, te voy a decir la verdad. Nano no nos quedó más, sí supo pescar. Pero Mira. le puedo decir algo, ustedes no me entendieron. Ajá. Ustedes no querían venir a, a agarrar pescado. No, Nano, no. <risa> Ustedes <risa> usted lo que querían era la experiencia, ¿cierto? Sí, sí. Yo lo hubiera, hasta las 7, 8 de la noche, lo, me lo hubiera llevado yo para no, la casa. No, pero la verdad sí, ya cumplió con las expectativas. La sí, la sí, la neta no estuvo bien. Venir todo el día, se agarra. Se agarra, pero muy bien explicar, explicar. Él, él pescó con trasmayo que Es un poco más fácil que la que la Ay, nano. Ya, que que la... aún así, fácil no pescas nada. ¿no? <risa> es que dice que es inversión así ah, sola tiene que dar solo. Pero es que le estaba diciendo yo que lo, o sea, pescar ahorita con el trasmayo es como una inversión Ajá. de cómo le pones y, y, y puedes andar allá ah, por allá pelándotela ah, ah, ah. y después lo regresas a revisar el trasmayo y ahí están no, pegados. No, pero nada, así ya, ya, sí, no, sí, sí, así comemos pescar. para sí. unos dos sandwiches no, <risa> no, pero pero sí, sí, no, pero no, la verdad sí. sí Muchas cumple. gracias, Nano, la neta. Esperemos que les haya gustado el video, Mario. Vamos de a comer pescaditos. Eh, de un pescadito. Cada quien. No, Cada pescadito, quien. Bastante, como diez, vamos. pero somos diez. No, no son 10, a ver, cuéntanos No, porque no, no, para diez. que los prueben ustedes, para que los melisa no, y yo. No, no, no, no. no, no, no, no. ¿Y que nosotros estamos moridos no, de pescado. No, que no. vamos a ir a comprarse, fútbol. No, vamos a llegar no. con grandes pescados, comprados Sí, Felicidades, Nano, ya vimos si está pescado que este video. Espero les haya gustado este video, por favor dejen su like, suscríbanse, activen la campanita, y vayan a seguirnos a Facebook, también Mario vayan a seguirnos a Instagram y a TikTok Y sí, Paul al, al canal de Nano Nano. Sí. Así que nos vemos hasta el siguiente video. Bye. Hasta la próxima. Ahí nos vemos. Vayan a ver el siguiente video, por favor. Bye.